verano es, el viento está soplando ya, voy a volar detrás de ti, voy a volar y creo que es el amor que no llegó esta vez. Llegó hasta mí, y llegó hasta ti. Verano es, y su viento ya, no llegó a los dos. Casualidad, fue de verdad, con cielo azul. Amándote, amándonos Viviendo bien nuestro amor El viento aquel El verano aquel Verano es El viento está Soplando ya Voy a Voy a volar, y creo que es el amor que nos llegó otra vez más Llegó hasta mí y llegó hasta ti Y llegó hasta ti era noque